84, no Única en México con 5 HMOs que ayudan a fortalecer su sistema inmune, probiótico BL y proteína selecta A2 que facilitan su digestión. NAN3 Supreme Pro, ciencia y nutrición que pueden apoyar a tu pequeño a alcanzar su máximo desarrollo integral hoy para un maravilloso mañana. Nuevo Ajax desinfectante. Ajax sirve para desinfectar las compras. Ajá, Ajax desinfecta tus compras eliminando virus y bacterias. Además de limpiar, Ajax deja mi baño desinfectado. Ajá, Ajax limpia y desinfecta superficies. Ajá, Ajax limpia y desinfecta tu piso y tu hogar. AHAX, la eficacia de siempre con la desinfección que necesitas de hoy en adelante. Para ti, ¿qué significa Peña Fiel? Es un agua mineral de manantial. De calidad y tradición. Transparente por naturaleza. En todo México, el agua mineral se pide Peña Fiel. Sigue con el amanecer de los muertos. Y el domingo, asómbrate con la roca en el estado.